El amor se siente aquí, cuando es correspondido es lo más maravilloso de este planeta. Recuerdo que con Luna me sentía como en las nubes. No te ha llegado el amor, pero tal vez te has enamorado y no te han correspondido, aunque se lo dudo. No sé si me he enamorado, ¿sabes? Creo que siempre me ha preocupado más contar mi futuro. El amor se siente aquí. Cuando es correspondido es lo más maravilloso de este planeta. Cuando te enamores será imposible que no te des cuenta. Pues te lo diré cuando me suceda. Pero dame una pista, no sé, cuéntame cómo es esa sensación. Recuerdo que con Luna, me sentía como en las nubes. Como si estuviese flotando. Y no es floro, ¿eh? Te juro, se sentía así. Además, todos los días despertaba motivado. Tal vez me hubiera podido enamorar antes, pero creo que siempre me he frenado. Quizás tenga un poco de miedo.